Palabras de dormición, buenos días, el personal investigador es un valor insustituible, insus, insustituible en la sociedad de conocimiento. Cada persona investigadora acumula una experiencia y conocimientos que no son reproducibles. Hemos visto cómo la gestión de la crisis ha detraído recursos para investigación, desarrollo e innovación y cómo programas importantes de investigación científica han tenido que echar al cierre ante la falta de apoyo. Muchas de estas personas han seguido trabajando en contratos intermitentes, cantidades ingentes de esfuerzo voluntario y altruista, asumiendo un principio el amor a la ciencia. Sin embargo, esta situación se hace insostenible con el tiempo y miles de personas formadas en nuestro país han visto en la emigración la única salida para continuar vinculadas a la investigación científica. Otros muchos no han tenido más remedio que abandonar una vocación para la que han estado preparándose. Esto se refleja en los datos de producción científica que se ven resentidos en los últimos años. Desde el año 2014 y por primera vez descendieron los datos Scopus de los documentos de las instituciones españolas. Esto es aún más notorio en las solicitudes de patentes nacionales de origen español que pese al incremento realizado hasta el 2010, desde este año han ido descendiendo progresivamente. La Ley 14 de 2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación vino a regular en su artículo 21 determinadas figuras contractuales en el ámbito de la investigación, viniéndose a dar cierta seguridad jurídica a una situación de auténtica irregularidad. Pero estas figuras contractuales deben ser consideradas con la misma intensidad que el resto de modalidades de contratación en la normativa laboral o estatutaria a la hora de abordar la grave situación estructural instaurada en el seno de la Administración Pública de abuso en la contratación temporal. Es más, el artículo 22 de la Ley de Ciencia contempla la posibilidad de contratar personal investigador a través de las modalidades de contrato de trabajo establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. Y ello, a pesar de la evidente dificultad de casar esta figura contractual con la actual regulación de las modalidades de contratación existente en nuestro ordenamiento laboral. Otro ejemplo eh, que nos trae la moción presentada por el Partido Socialista respecto a la continuidad en la contratación de personal investigador en organismos públicos de investigación. Es necesario que encontremos una regulación de dichas actividades investigadoras de carácter netamente laboral que evite el enorme perjuicio que se viene ocasionando para nuestros jóvenes y no tan jóvenes científicos, que no viene sino a precarizar y limitar aún más la investigación en nuestro país. Una situación de precariedad de estos investigadores que se prolonga en el tiempo. La Ley de Ciencias aprobó en el año 2011 habiendo ya transcurrido tiempo suficiente para que el legislador y el Gobierno hubiesen encontrado un encaje suficiente y ajustado para dichas formas de contratación, para terminar con la desprotección y aún mayor precariedad de quienes deberían ser un valor esencial en nuestra sociedad. La Confederación de Sociedades Científicas de España, que agrupa a más de 40.000 investigadores e investigadoras, en su estudio publicado recientemente denuncia la ausencia de voluntad política con mayúsculas que incentiven e impulsen la investigación. Afirman asimismo que no apostar por la ciencia implica la pérdida de mano de obra cualificada, implica que España está en una posición periférica a pesar de su potencial científico-científico-investigador. Esperemos que, esta, que con esta moción se contribuya a que el Gobierno siga desarrollando lo contenido en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y convierta en realidad lo manifestado tanto en la intervención del Ministro de Economía, Industria y Competitividad en el pasado Pleno del Senado, así como lo manifestado también por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte en el Pleno del Congreso del 8 de marzo pasado. Por todo ello, anunciamos nuestro voto favorable a la moción. Gracias.